por estas situaciones que se han dado en términos por políticos. Por todas la las operaciones Dominicana. marinas. Correctamente. Todas las operaciones marinas. Sin lugar a duda, la población ha sido testigo de un conjunto de medidas de coerción que ha solicitado el Ministerio Público a raíz de las investigaciones y sometimientos que se han hecho. Caso Pulpo, caso Coral y ahora caso Medusa. Pero, y, y, y lo han estado disfrutando, personas se pasan el día, en noche y de viendo. madrugada, viendo, Yo me el he desarrollo de viendo de la saludable. medida de coerción. Sobre todo la de la que cantó Girón muchísimo. La que cantó Girón. <risa> Pero qué es una medida de coerción? Una medida de coerción es la solicitud que conoce un juez de atención permanente a solicitud del Ministerio Público o del querellante, que es un tema a discutir, si el querellante podría hacerlo con la oposición del Ministerio Público, pero ya es un tema jurídicamente más profundo, donde el Ministerio Público solicita una medida cautelar para garantizar un proceso. Garantizar el proceso desde cuál es punto de vista. Garantizar que el imputado no se sustraiga al proceso, o sea, que la persona que se, que se está investigando no se sustraiga al proceso, no escape. No, se, no emprenda la fuga. Garantizar que las pruebas no sean destruidas. Que las pruebas no sean destruidas. Pero para, de, para evitar que las pruebas sean destruidas, tú tienes que tomar algunas medidas. Y a veces dentro de esas medidas, uno de los puntos que se justifica es la medida extrema. Porque las pruebas pueden ser alteradas por uno de los imputados o por el imputado al que se le está conociendo medida de coerción que estando en libertad, sin lugar a duda puede visitar testigos, atemorizarlo, eh, ocultar cosas. También lo puede hacer desde la cárcel, pero bien, tiene que ir debilitando ese poder de un imputado. Y se impone esa medida de coerción por múltiples razones. Pero además, son muchas opciones que tiene el juez para conocer o para imponer una medida de cohesión. El juez tiene... Siete medidas de corrección que Siete pueden poner, opciones, ¿verdad? ¿no? Siete opciones. Visita ante el, el oficial, el Ministerio Público que lo está investigando, eh, impedimento de salida... Eh, garantía económica. Garantía económica a través de una compañía eh, afianzadora o el depósito de, una, de un monto en efectivo. Y la última, la número siete, es la prisión preventiva que solamente se debe imponer en aquellos casos en que razonablemente el tribunal no pueda imponer otra de las seis mencionadas. Déjalo ahí, Alberto, que ahí viene la pregunta. Precisamente cuando lo comentaba antes de nosotros, tras la cámara, esa era mi inquietud. ¿A qué se debe, Alberto Vázquez, que la, la, de las siete opciones que tienen los jueces, ¿verdad?, al conocer una, una medida de... Eh, de, de prevención a un imputado en cualquier caso, la la, la más común es la prisión preventiva. O sea, mira, ¿A qué se debe que, este de la, que, que con tanta ligereza se toma esa decisión? Mira, hay dos aspectos que tenemos que ver eh, en, en esa percepción que tienes tú, pero que tiene la población. Hay dos aspectos que tenemos que ver. Lo primero es que los casos que la población le da seguimiento son, son bastante casos graves grave y complejos. Por eso tú ves que en la mayoría de los casos, 99% no, de los casos, que la población le da seguimiento, que la cámara, que la prensa le da seguimiento, que hay un interés marcado de la ciudadanía de saber qué va a pasar, tú ves que se impone la prisión preventiva. Ah, y es que los jueces no ponen otra medida que no sea la preventiva. Sí. Lo que pasa es que cuando tú ves un sometimiento por una riña, golpes herida de, eh, de un mes, eh, eso, no eso no simple, puede interpretarse como dejar entrever la vulnerabilidad, por ejemplo, del, de, de, del seguimiento que le puedan dar las autoridades post conocimiento, la medida de coerción. Puede ser, pero lo que te quiero significar es... Que ciertamente, ciertamente, hay una actitud de nuestros juzgadores, de los jueces que conocen, de ser sumamente eh, dado a imponer la prisión preventiva, aún en casos que no son graves. Por pues eso, o sea, no eso, es eso, eso viene... Eso viene siendo no la excepción, arrastrado. Alberto. Eso viene siempre arrastrado, viene arrastrado por una mentalidad de nuestros juzgadores. ¿Verdad? Sin embargo... Sin embargo, hay muchos casos que no se impone la prisión preventiva, pero no trasciende. No trasciende, claro, claro, la prisión preventiva es la última que se debe imponer y es la que tú tienes que justificar por qué tú no colocas una de las otras seis. ¿Por qué tú no colocas una de las otras seis? Entonces ahí viene que el juez valora la gravedad del hecho, la gravedad de la imputación, los elementos de pruebas, que en ese principio, en esa medida, no se necesitan pruebas, sino elementos indiciarios, que no es lo mismo. La prueba y los elementos indiciarios son no los mismos. Un elemento indiciario es una información que conecte al imputado con el hecho, pero de manera simple que conecte al imputado con el hecho, pero de manera simple. Por eso, en la medida de cohesión, basta con que el Ministerio Público anuncie cuáles son las pruebas que tiene. Fíjate cómo el proceso. Hace. Basta con que el Ministerio Público diga, yo tengo tales pruebas que vinculan al imputado con el hecho. En una audiencia preliminar, el Ministerio Público tiene que probar que esa prueba es útil, que esa prueba está ha sido incorporada al proceso legalmente que esa prueba es necesaria que esa prueba es pertinente es una medida de corrupción Alberto, si bien es cierto que tiene que pasar el, el sedazo de la legalidad no menos cierto es que ese elemento indiciario no tiene que ser tan riguroso como si fuera una audiencia preliminar o un juicio y utilizando esa séptima opción que es la excepción que es la, la, la medida de prevención ¿verdad? la prisión preventiva la pre, perdón la prisión preventiva ¿no, no se puede interpretar que lo están condenando antes de pasar el proceso mm, bueno hay una percepción muy errada de nuestros juzgadores ciertamente en múltiples casos no hay razones para imponer prisión preventiva la Conto prisión ese, preventiva cuando te dice juzgadores está hablando de nuestros jueces de nuestros jueces correcto la prisión preventiva la prisión preventiva en otro sistema es colocada con mucha ligereza. Ciertamente, con mucha ligereza. Y vemos, y comenzamos por el caso Odebrecht. Escúchame, porque yo puedo interpretar, bueno, yo soy, yo lo que estoy dándole seguimiento y luego digo, bueno, acá, le, le pusieron eh, medidas de prevención eh, preventiva y un año, ¿verdad? Seis meses. Entonces, yo puedo pensar, pero yo, óyeme, si lo Sí. Eso quiere decir que si no le aplicaron las otras seis, es casi 100% que es culpable y viene una condena de antemano. Entonces, sí. por eso yo digo, se puede interpretar que bueno, o sea, se está condenando antes de... No hay ninguno preso de, Odebrecht. de Odebrecht. Y están asistiendo al juicio. Y están asistiendo al juicio. Entonces, y otras fueron, y entonces otros fueron Alberto, favorecidos con, con un archivo irregular y perverso. Entonces, ¿no tiene no no sentido eh, eh, la prisión preventiva? Sí, la prisión preventiva tiene sentido. No, que no, no, en, tienes... el, en el caso, por ejemplo, de, de, del caso de Bress, por ejemplo. Bien, lo que pasa es que en principio, frente a, la, frente a la peligrosidad del caso, ¿verdad? frente a la situación, a la imputación, tú tenías que garantizar el proceso. Fíjate cómo el proceso luego, de un sinnúmero de situaciones, pasa a la Suprema, viene la advertencia que hace la hoy procuradora sobre la debilidad, y entonces el proceso comienza a debilitarse, se da esa situación. Por eso, esa medida de coerción es revisable, es revisable cada vez que el imputado lo decida, y de manera oficiosa o de manera obligatoria, es revisable cada tres meses. Para que el juez estime si las razones que tenía el imputado para imponerle ...la prisión preventiva han variado. ¿Cómo varían... ...razones... ...que se dieron... ...para imponer prisión preventiva y que... ...cuando el momento de ser revisada... ...han variado? Bueno, un imputado... ...que al momento de... ...imponerle una prisión preventiva... ...no tenía presupuestos... ...no había demostrado que tiene arraigo... ...que tiene familia... ...desde luego una persona así con una acusación grave se le debe imponer prisión preventiva, pero también le ponen prisión preventiva a personas con arraigo, con familia, con dinero, con recursos, muy atado al proceso, muy atado a su familia, muy atado a la sociedad. Y entonces, ¿qué razón se puede dar para que en una revisión de medida de coerción esa persona pueda conseguir su libertad? Bueno, el Ministerio Público tiene una investigación y... En esa investigación ha depositado, por ejemplo, eh, un certificado médico con un diagnóstico reservado. Un diagnóstico reservado, una persona con, con un disparo, con un disparo, porque tiene un tiro en, en la cabeza. Bueno, pues al mes, al mes, ese, esa situación ha variado y de, de pronóstico reservado ha pasado a ser, una persona con una herida curable en 45 días. Fíjate cómo... ¿Ha varía la gravedad de la hecho. situación? ¿Por qué? Porque esta persona estaba posiblemente con un disparo que se estaba viendo a ver si le, si le, si le, si le, si le si tocó parte sensible del cerebro y con el pasar del tiempo, no. La persona se va recuperando y ya hay un diagnóstico de 45 días. Sustancialmente varió. Entonces tú no puedes tener preso una persona que en principio se le dio prisión preventiva porque había herido una persona que estaba... Grave. en coma, estaba grave, pero que a los 45 días ya esa persona estaba estable. Entonces, han variado las circunstancias que dieron origen para que razonablemente el juez esa impusiera una medida de coerción y desde luego en esa condición, esa medida de cohesión entonces puede ser variada por una garantía económica, visita, un impedimento de salida, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que más el juez toma en cuenta a la hora de imponer una medida de coerción lo más importante es el peligro de fuga y el peligro de obstaculización de las pruebas. Yo Hablemos un poco, y para allá iba mi pregunta, del de peligro de fuga, que es, es la probabilidad que hay de que el imputado o a quien se le acusa se sustraiga del proceso. En este caso de la operación Medusa, que es el más reciente y el más sonoro, eh, ¿Podría considerarse el hecho de que Jean Alain intentó salir del país varias, en varias ocasiones eh, como un peligro de fuga latente para ese tribunal? Sin lugar a dudas. Mira, todas las condiciones están, todas, razonablemente, y te lo dice un abogado penalista respetuoso del debido proceso. Todas las condiciones están para que eh, al ex magistrado Jean Alain le sea impuesta una prisión preventiva. Primero. La, hubo una información de que trató para, de bajar para, para ir por parte, usted sí. ha dicho dos, dos, dos ha mencionado dos opciones la autocalización de prueba sí. y el peligro, el peligro de fuga, de fuga. son sí. las dos acciones eh, más importantes sumado a la gravedad del hecho su, correctamente, para que un juez pueda tomar la decisión de, de eh, imponer, la séptima eh, de opción imponer que una tiene. prisión preventiva correctamente, ok, continúe con lo de las cosas para hacerle, Bien. Para, ahí viene mi segunda pregunta entonces, entonces en el caso de Jean Alain, un elemento importante que pudo haber sido una estrategia del Ministerio Público, una estrategia y tal vez no la más adecuada, porque las cosas hay que decirlas como son. Claro. Operación Pulpo, Operación Coral, gran parte de esas personas fueron todos fueron interrogados. Sí. fueron llamados, y fueron de... llamados llamado a la a la Procuraduría y fueron interrogados. No obstante eso, Vimos se varias le dio, veces a la pastora a llegar preventiva. a la Procuraduría. Podría ser irrazonable que tú, si llamas a una persona una vez, dos veces, cinco, diez, quince, veinte, y va. Entonces, ¿por qué darle una prisión preventiva? Eso tendría lógica cualquier argumento hecho por su defensa. A Jean no se le llamó una sola vez. Estrategia para, para justificar... Y si tú le sumas a eso... En el campo lo dicen Si tú sumándole. le sumas a eso, sí. Si tú le sumas eso, que a Yan Alán prácticamente es apiado de un avión. Si tú le sumas a eso de que Yan Alán, el día que se le hace el allanamiento, que en el 99% de los casos, todo allanamiento va acompañado de una orden de arresto, abandona su residencia 10 minutos antes. ...y no es apresado... ...que de hecho sino, la tenía la orden de arresto... Sino, ...claro, sino que se presenta... ...sumado a la gravedad... ...del caso... ...sumado... ...a que... ...sin lugar a duda... ...el episodio... ...que se ha desarrollado alrededor de las investigaciones... ...de Yang Lang muestran... ...que desde la misma Procuraduría... ...o desde el mismo estamento del Ministerio Público... ...a él le filtran informaciones... Entonces una persona que pone en peligro los El, elementos de prueba de la investigación, los que hay y los que puedan aparecer. O sea, ahí tenemos latentemente como un ejemplo vivo de, la, de, los, de las dos consideraciones, sí. peligro de fuga y peligro de obstaculizar. Pero ahí no, viene mi pregunta. Y la gravedad del hecho, que sin lugar a duda, está es bastante frente grave. a un hecho. Y la grave. pena imponible en caso de condena. Así Entonces ahí viene mi pregunta que tal vez por la debilidad del mismo sistema, por la vulnerabilidad del